Hola, mi nombre es Luz Beatriz Echeverri, soy docente del Programa de Ingeniería de Software de la Facultad de Ingeniería. Desde mi experiencia con el uso de las aulas de mariacano virtual, les puedo contar que ha sido un aprendizaje constante que me ha permitido mejorar mi labor, mi labor docente y el acercamiento con los estudiantes, gracias a todas las oportunidades que nos ofrece la virtualidad, asumiendo este reto con un gran compromiso. Y no dejo de resaltar la importancia que han tenido las capacitaciones que desde virtualidad hemos recibido para mejorar constantemente y darle un mejor uso a la plataforma. Respecto al uso de cano virtual, puedo resaltar la practicidad que tiene de consolidar en un solo lugar toda la información de una asignatura, permitiendo que los estudiantes accedan a todos los recursos desde cualquier lugar en el que se encuentren. Son muchas opciones que tienen, tantas que ni siquiera alcanzo a conocer, pero que en la medida que aprendo a utilizar una nueva, hace que mejore un aula que ya venía manejando de un tiempo atrás. Para promover los procesos de aprendizaje de mis estudiantes en el entorno virtual, he optado por seguir o implementar estrategias que en la presencialidad también manejo, como una extensión de las aulas de clase. Por ejemplo... Utilizar las herramientas de videoconferencia que nos ofrecen las plataformas para realizar trabajos grupales en línea en el mismo momento de los encuentros. Permitir que los estudiantes participen desde sus propias experiencias durante los encuentros sincrónicos. Y adicional, que utilicen espacios de la, de la, de la universidad que disponemos de forma virtual, como las bases de datos de la biblioteca, a los que se puede acceder desde cualquier parte y que les permite ser parte activa de la U.